Finalmente ha sucedido. Después de más de seis meses desde que Dragon Ball Super dio su fin en Japón, la llegada de la serie a Latinoamérica era uno de los temas más importantes para los fans de este lado del mundo. Desde los primeros indicios de las grabaciones de la saga del torneo de poder durante el mes de diciembre por parte de Genaro Vázquez, hasta las declaraciones de Lalo Garza en los meses de febrero y marzo, y por supuesto las más recientes entrevistas tanto a Mario Castañeda como al ya mencionado director Lalo Garza, y su confirmación del fin en el trabajo de doblaje del torneo de poder en latino el pasado mes de julio, nos abriría las puertas a la llegada de esta magnífica saga en los meses de septiembre y octubre finalmente a nuestras pantallas por parte de Cartoon, Network. El mes de septiembre estaba en curso y ninguna noticia sobre la llegada de la serie, lo cual haría preguntarnos ¿Cuándo es que el torneo de poder llegaría finalmente al español latino? Una pregunta que finalmente ha sido contestada por el mismo Cartoon Network Por fin, Dragon Ball Super y el torneo de poder llegarán finalmente a Cartoon Network el próximo primero de octubre Finalmente podremos ver el magnífico trabajo de doblaje, finalmente podremos ver y escuchar a los nuevos personajes como Kale, Caulifla, Topo, Dispo y por supuesto al Todopoderoso Iren con la voz del mismísimo Thanos. Sin dejar de lado la gran llegada del Ultra Instinto con la voz de Mario Castañeda, el regreso de Genaro Vázquez como el androide número 17. Sin duda algo increíble, a excepción de lo que tendremos que oír para empezar cada episodio. Pues sí, no solo la fecha de estreno de la saga se ha revelado, sino que tal y como ocurrió hace un año, Cartoon Network reveló el opening número 2 de Dragon Ball super tiempo antes del estreno, y tal y como ocurrió hace mucho tiempo, nos han decepcionado de manera increíble. Una adaptación que ha dejado mucho que desear, especialmente si la comparamos con la versión del gran Adrián Barba. No quiero criticar esta adaptación tanto, pero la interpretación es muy mala, pues no tiene la fuerza y la potencia que se puede esperar de una adaptación. Pero bueno, lamentablemente tendremos que acostumbrarnos como lo hicimos hace un año atrás con la interpretación de Dopenin 1. Aún no sabemos quién es el intérprete de esta adaptación, pero tal parece que ocurrirá lo mismo que con Yosafat Spinoza lamentablemente. Y es que no tenemos que quejarnos tanto con ellos, sino más que nada con la misma productora que lo elige, adapta la letra y produce el sonido y la voz. Lamentablemente para nosotros los fans, quedaremos con las ganas de escuchar a Adrián Barba como el intérprete de este magnífico opening. Sin embargo no todo es malo, pues solo tenemos que quedarnos con lo bueno, y es que Dragon Ball Super regresa con el torneo de poder en español latino. Los capítulos más emocionantes están por venir, el regreso de viejos conocidos, y nuevos personajes están a muy poco el próximo primero de octubre. Solo 15 días para poder ver la más grande y emocionante saga que ha tenido Dragon Ball Super por Cartoon Network. Dime tú qué opinas. ¿Estás emocionado por la llegada de Dragon Ball Super en español latino? ¿Y qué piensas del nuevo opening de la serie? Comenta tu opinión que yo con gusto lo leeré.